Empezamos. En primer lugar queríamos dar las gracias a este centro, a este espacio Sarah Guira, que nos deja Paola para poder hacer nuestros encuentros. Aquí hacen de todo tipo de terapias para el crecimiento personal, hacen yoga, ella hace masaje médico cualquier información con ella. Y queríamos dar las gracias a todos por hacer posible estos encuentros, en los, en cada mes con los invitados que vamos recibiendo nos muestran un poquito de ellos, de su filosofía, de su forma de ver la vida, pues vamos sabiendo nuestra conciencia. Cada mes tenemos temas muy diferentes, pero todos tienen una raíz en común, que es la de estar bien con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Personalmente, este círculo es muy especial para mí, porque nuestra no invitada es Maribí. Ella es comunicadora con animales, entre especies y mucho más. Hace unos años eh, le, leí una revista, subo trabajo, y me lo pensé dos segundos, que cogí la mochila y me fui para Madrid a, a probar ah. ¿Qué es esto de la telepatía con animales? Esto lo tengo que probar yo. Y guau, guau, guau. Porque para mí fue como un sueño hecho realidad. Porque de pequeñita soñaba con la película de Doctor Dudite, el que habla con los animales. Y comprobar por mí misma que aquello no era una fantasía, sino que muy real, que todo tiene una conciencia, que todo una sabiduría que a la que todos somos capaces de, de entrar y podemos aprender mucho. Para mí fue el principio, un gran regalo y fue impresionante. Y como todos hacemos, sabemos cuando algo nos funciona, nos va bien, pues lo recomendamos. <risa> y para mí María ha sido como eh, los cimientos, no, la base de esa casa que me estoy construyendo. Le estoy muy agradecida por todo lo que me ha aportado. Y aunque como ya dice, los maestros son los animales, las plantas, los minerales, los, los guías, los seres espirituales, en este caso ella es la que nos muestra las puertas y nos dice cómo podemos abrirlas. La miro por cómo es, por su trabajo, su dedicación y su labor. Así que con un fuerte aplauso recibimos hoy a Maravillosa. Bueno, ¿quieres encender tu altar ahora o lo esperamos a luego antes de...? ¿Lo hemos Sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias también de mi parte, a todos, muchas gracias por cedernos el espacio, a todos vosotros por venir a escucharme, porque algunos me conocéis, pero muchos de vosotros no me conocéis. Eh, así que intuyo que habéis venido más que nada porque encontréis esa Jessica que también merece conocer. <risa> y por lo que ella mueve, que es bien bonito también. Bueno, eh, yo estoy muy agradecida de que me pidiera que viniera a uno de sus círculos de Luna Nueva. Hemos tenido que mover la luna un poco para que <risa> pudiera coincidir con la fecha que yo tenía, <risa> yo tenía para estar por aquí. Pero la verdad es que estoy muy honrada de estar aquí porque siento que el trabajo que están haciendo es bien bonito y que hayan pensado en mí en, para venir y bueno, pues, hablar de lo que quiero hablar, que es lo que me pidió, <risa> pues me, me honra mucho. ¿no? <risa> Mi nombre es Mariby Simona, como ya he dicho, y se me conoce sobre todo, pues, por eso, por mi trabajo como comunicadora con animales y yo diría que casi incluso ya por los cursos que doy para enseñar a otra gente a comunicar no solo con los animales, en realidad, porque una vez que ya te pones... <risa> con todo lo que hable, ¿no? <risa> Entonces, en general, es para comunicar con la naturaleza, con todo lo que está vivo en la naturaleza que bueno, empiezas poquito a poco y te vas dando cuenta, según vas avanzando en ese caminito, que hay muchas más cosas, cosas vivas de las que tú pensabas. ¿no? Entonces, sigue y sigues el caminito más de lo que tú pensabas. ¿no? Eh, es curioso cuando te llegas a un punto en el que te das cuenta que si antes no percibías que había toda esa vida a tu alrededor, era porque el que no estaba tan vivo eras tú. Surprise. Eh, para entonces te das cuenta que tú estás mucho más vivo que cuando empezaste. Todo este camino, personalmente y normalmente a la gente que viene a mis cursos, se lo debemos en realidad a nuestros animales. Porque, pues igual que me hizo Jessica, que efectivamente se plantó en mi casa, con la sorpresa de Jareja con la mochila, yo, ¿cómo que hablar con animales? <risa> y desde entonces... Mmm, se lo debemos a nuestros animales, porque en principio lo que hacemos es, vale, pues si esto existe yo quiero hablar, quiero hablar con mi animal, o quiero hablar con animalitos que conozco, pues, para ver si puedo echar un cable, o puedo... Vamos por amor a los animales, normalmente. Ahora ya la cosa se va abriendo más, ¿no? Y viene gente por otras razones, aunque no tenga animales, incluso gente que dice, yo tengo miedo a los animales, ¿y importa? <risa> y no importa. Más que nada porque el miedo a los animales te dura cero coma cuando empiezas con este tipo de conexión con ellos, ¿no? No te dura nada. Eh, pero el caso es que son ellos los que por el amor que nos despiertan nos van llevando a este camino y son ellos los que abren este camino que para mí es súper importante. Yo lo he ido recorriendo un poco a ciegas. Yo mi primera experiencia de comunicación telepática fue como accidental, no... Yo no sabía ni que existía, que se podía hacer, ni se me había pasado por la cabeza y no había visto, visto la peli del Dr. Doolittle, que, que tardé años en, en ver, y cuando la vi, me quedé, bueno, estaba todo el rato saltado, saltando en la silla, ¡Como yo! ¡Como yo! Pero eso fue años después, ¿no? Y la primera vez fue una experiencia, pues, en, estaba viajando por África, además, o sea, fuera ahí de... todo lo cual, yo espero hablar de esto, yo creo que fue importante eso, estar... Yo creo que me, para mí fue importante estar fuera de todo lo conocido para mí, en un sitio tan diferente como era África, al que yo llevaba toda mi vida queriendo viajar. Bueno, había viajado hasta Marruecos, pero yo me refiero... Estaba en, en Namibia, ¿no? Pues ya Sudáfrica, Namibia, toda la parte de, de abajo. África, África, lo que yo consideraba. <risa> y, y bueno, pues este, eh, fue entonces cuando... Lo primero que fuimos es... Os cuento por encima además le he contado tantas veces que ya me parece que aburro a la gente cuando lo cuento. Que todo el mundo es nuevo y no, pero ya... Y bueno, la primera vez, lo primero que ocurrió fue que un amigo al que yo iba a visitar allí en Angola nos llevó a visitar un lugar de poder que decía, es precioso, ya veréis, tal. Fuimos ahí atravesando Angola y según íbamos acercándonos al lugar de poder yo me cogí una fiebre como no he tenido nunca en mi vida. Tanto que no podía con mi alma. No, no, no podía sostenerme, me acuerdo de que iba en el coche apoyada en, el, en la ventanilla porque no podía, no tenía fuerzas para sostener el cuerpo y llevaban 40 años de guerra en Angola. Una de las cosas que aprendí allí que se hacen en la guerra es bombardear un montón las carreteras para que no se pueda pasar por allí, entonces íbamos de socavón en socavón y yo me acuerdo del ¡pum! Pum, pum, constante durante horas, porque no tenía, no tenía fuerza para sujetarme, no sé si el, las veces que me di en la cabeza para mí influyó, para lo que pasó después, pero el caso es que en fin, yo ya estaba, que no sabía ni quién era. Llegamos de noche a aquel lugar de poder, yo con una fiebre no podía ni hablar, me hicieron el favor de ponerme en mi tienda de campaña, yo, se, me pareció que solo me habían puesto... La mosquitera, me intenté meter dentro de mi tienda de campaña y entonces empiezo a oír como voces de angoleños. Y mis amigos, como si oyen, no oyeran nada, se despedían, yo iba a veces se despedían, se metían en, en, la, en sus tiendas a dormir. Y yo, qué raro, pues viene toda esta gente que no digan nada. Además, mis amigos eran muy de, ¡hombre, amigo! Dale. Bueno, de intentar conectar todo el rato, pero que no tenía ni fuerzas ni para decir nada. Entonces me quedé así como extraño pero y, y había unos pasos por la izquierda en fin, no os voy a contar pero una serie de visiones que de repente llegó un momento en el que digo bueno no estoy entendiendo nada pero yo me voy a dormir porque no puedo más y cerré los ojos y en vez de cerrar los ojos resultó que se abrían o sea que todo ese tiempo que yo pensaba que tenía los ojos abiertos que todavía no me había ido a dormir pues debía estar durmiendo, pensé yo no y de repente ya no tenía fiebre cuando justo antes de ese cerro de, de ojos estaba como fiebre aunque no veas que no podía comprender el cuerpo y todo ¿no? y de repente ya no tenía fiebre, estaba bien, era de día y intenté bueno, salir de la tienda y la tienda no, no tenía solo la mosquitera sino que estaba completa, no se veía nada de fuera, yo había estado viendo todo, todo el rato y al salir eh, una niebla que, es que no se veía nada, nos encontramos unos a otros por la voz eh, intentamos ver el lugar, no pudimos. Mi amigo me acuerdo cuando nos decía, jo, tengo ganas de llorar porque estamos en uno de los sitios más bonitos del mundo y no podemos verlo. Y a mí se me quedó ahí la frase, ¿no? Eh, como, ¿sabes cuando ves un cartel con, con más fuerza que otros y no sabes muy bien por qué? Y a veces te da pistas. <risa> pues como que me sonó así un poco la frase, pero tampoco entendí mucho, ¿no? Total, que nos fuimos de allí sin ver ese lugar tan maravilloso. Estaba allí, he tenido fiebre tremenda allí, pero no sé cómo es ese sitio. <risa> y bueno, pues yo supongo que allí ya se abrieron cosas, porque una semana más tarde, estando en una reserva natural, así en el ocaso, en la sabana, eh, estaba todo precioso, dorado, íbamos despacito con el coche y veíamos un montón de gacelas a un lado del coche, ¡Hola, Gacelas! ¡El tanque bonito! Y de repente, anda, están todas mirando hacia el otro lado. Y ¿eh? digo, ¿y qué están mirando? Doy la vuelta y justo, pues, pues como a tres metros, ¿no? Como a la pared, pero poco más lejos que la pared, sale de entre la sabana, así la milena encendida de un león, porque justo era la hora del ocaso. Entonces, como que el rojo, de verdad, era un rojo de llama. Increíble. Y sale así, el león me clava los ojos y escucho con voz de, de león. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Con voz de señor, vamos, que no era mi voz. Y, dije, ¿y tú quién eres. Y yo me quedé ahí como. ¡pum! Pero más susto me pegué aún cuando siento que de dentro de mí sale una voz que es así, era la mía, pero yo no, no salía de aquí, ni salía de aquí, sino más bien de aquí, que dice: aún no lo sé. Pero, como con no frustración, bueno, aún no lo sé. Me haces esta pregunta y me dejas hecho pulpo, porque. <risa> aún no lo sé. Entonces, ya digo. El, el, ¿Y tú quién eres? Fue como. ¿Qué me ha pasado? O sea, se me pasó por la cabeza que era el león, pero luego dije. ¿No? ¿No? <risa> y luego. Fue, pero, y estaba en esas cuando escuché él, aún no lo sé, y ya digo. Ya sé lo que está pasando. Se me va la cabeza. A mirar así dentro del coche, todo el mundo seguía mirando yo Uf, uf, respira, tranquila, tranquila. Bueno, ¿cómo será que aquello del león se me olvidó durante años? Se me olvidó durante años. Sin embargo, una semana más tarde de la experiencia del león, ya me mandaron toda la artillería pesada. Y estábamos esta vez en Namibia, alrededor de la costa de Namibia. Estábamos viendo focas, estábamos viendo pelicanos, delfines. Bueno, está, es tremendo, aquí es precioso. Si podéis, si podéis ir, es, es increíble. es muy caro viajar a Namibia. Angola sí. Por, el, por eso nosotros hicimos todo el recorrido para ir a ver a mi amigo Angola. Angola. Angola sí, pero Namibia es bastante asequible. Tanto estar allí como viajar desde aquí. Y es, es impresionante, merece la pena. Y estábamos con todos estos animales y de repente a lo lejos me pareció ver una ballena, pero nos habían dicho que no se acercaban, que faltaban como dos meses para que llegaran las ballenas a esa parte de, de Namibia todavía. ¿no? Entonces, entre eso y mi conocimiento del mar, pues podía ser cualquier cosa. A mí me vino muy fuerte que era una ballena, pero lo dije, nadie me hizo ni caso. Diez minutos más tarde teníamos la ballena siguiendo el barquito y bueno pues al principio todo el mundo oh, una ballena yo me acordé que un amigo mío antes de irnos de viaje me comentó sabes que he soñado contigo hablando con ballenas entonces en ese momento cuando me lo dijo y, y bueno no me digas y dice sí pero también puede ser por una peli que vi hace unas semana un mes de una tipa que hablaba con ballenas y yo digo pues sí pues eso será y ya se me había olvidado pero al ver la ballena dije pues esta es la mía, ahora, si no hablo con ballenas ahora, no hablo nunca. Total, que estaba yo como con la ballena ahí, todo el mundo alrededor, y vale, pues voy a hablar con la ballena. Yo inconscientemente sentía que era telepáticamente, no me preguntéis por qué. Pero, o sea, no era, no esperaba que la ballena me dijera con voz real, <risa> hola, sino sabía que era telepáticamente, pero tampoco sabía muy bien cómo manejarlo. Entonces lo primero era como, vale, ¿qué, ¿qué le digo? Hola, hola, vamos a empezar. Lo primero, lo primero. Pero estaba yo todavía pensando, ¿qué le digo? Le digo, ah, voy a decirle hola cuando recibo un hola de ballena, tremendo. No es por la profundidad realmente, porque no, igual que la del león sí que lo oí, porque a veces puedes escucharlo como, como una voz. ¿no? Eh, esta vez, la telepatía es un intercambio energético. O sea, tampoco es que yo me meto en la energía de nadie a leerle la energía. Eso para los animales y en general es muy invasivo. No es así. Es como una conversación. Yo te digo hola, y si quieres tú me dices hola de vuelta. Y ¿eh? si no, pues nada. ¿No? no es hola, hola, hola, hola, hasta que por Dios, ¿qué? No, no, es una conversación solo que desde un intercambio energético. Entonces es a muchos niveles a la vez. Y hay veces que lo puedes escuchar, hay veces que como se... Te dibujan eh, imágenes en la mente. Hay veces que escuchas, o sea, realmente parece que te ha hablado, ¿no? que escuchas el tono de voz. Eh, pero esta vez era el, el tipo de, de las ballenas, lo que más le gusta de las ballenas. Es un poco la más complicada ver, para mí de las telepatías para, de, de explicar. Es, tú notas el chupinazo de energía y de repente ya la información que te han mandado está ahí. ¿vale? Y es tanta que pasión decía... ¿Sabes? Porque tú solo estás recogiendo el título. <risa> el resto se va desgranando poquito a poco. Porque llega la energía. Para tu mente es como demasiado a la vez. Entonces, poquito a poco, se va desgranando y vas sacando todo el sentido. Pero bueno, en ese momento fue como muy rápido. O sea, si, no es que, en ese momento sí que... Bueno, Lola lo pillé rápido entero. <risa> ¿No? Pero es como una bola de energía, ¿no? Entonces, yo me quedé, pues... Otra vez como bloqueada, como pensé yo Lo primero pensé, pero si yo no he dicho nada todavía. <risa> <No>. <risa> pero <qué? risa> es que es telepatía. <risa> es que no hay secretos. <risa> si tú ya estabas pensando en decir hola, yo no sé si ella ya tenía pensado decirme hola o no. Pero yo, al tener yo ya la intención, ya estaba aquello iniciado. ¿no? Entonces, eh, yo, pero si yo no he dicho hola. Y nada, silencio. Hola. Hola, yo, oh, no me digas, en serio, no, a ver, ven, bueno, otra vez, vamos a ver, hola, hola, ¡Ah! qué fuerte, pues no, es mi mente, es mi mente porque yo lo estoy notando, lo estoy notando en los pelillos, y bueno, yo aquí con mi mente tuve mi historia y tuvimos nuestro partido de tenis de hola, hola, hola, hola, un buen rato que yo otra vez era como, en... no, a ver, no, pero es que lo estoy sintiendo, o sea, que no es... Si fuera solo en la mente tal, bueno, yo le di mis vueltas a aquello, hasta que ya, no sé si fue ella que me iluminó o que yo me iluminé, y dije, mira, Mariby, si estás hablando de verdad con una ballena, la vas a aburrir, ¿sabes? A lo mejor te toca cambiar de tema para no aburrirla y luego ya te piensas si esto es verdad o no. Total, que me puse muy dramática. Entonces me acordé de que en un libro de Reiki para animales, que había leído hacía poco, estaba, eh, bueno, estaba estudiando medicina oriental y estaba empezando a utilizar el reiki. Había abierto un, una cadena de voluntariado para mandar reiki en protectoras y todo esto. Y bueno, pues yo estaba ahí eh, en ese momento. Y, y me había leído aquel libro que eh, no, se llamaba Reiki para animales, muy finito, muy pequeñito, no me acuerdo de la autora, porque yo no sabía yo que lo iba a nombrar tanto <risa> el resto de mi vida. <risa> Pero a mí me gustó mucho, muy creativo también. Y de, recuerdo que esta mujer decía en el, en el, el capítulo, eh, podemos, las, las ballenas son los seres más inteligentes del planeta. Empezaba así. Eh, podemos avisarles de que no se acerquen a los barcos balleneros para que así no, no las masacren. Y te decía, conecta con el yo superior de las ballenas. Pa, pa, pa, pa, pa. Claro, yo en su día lo había intentado en mi habitación en Madrid. Pero en mi habitación en Madrid estaba yo intentándolo y de repente dije, mira, no sé si estás haciendo nada en absoluto, déjalo y a lo mejor más adelante, y mira, más adelante pues sí surgió la oportunidad, entonces me acordé de aquello y dije, ahora esta es la mía. Es cuando yo le digo que no se acerque a los barcos balleneros, que se lo diga a, a sus colegas y salvo las ballenas. <risa> <risa> y hubiera funcionado. <risa> Si no me hubiera tocado una ballena hippie. <risa> no, que va, no hubiera funcionado. <risa> porque así no funciona. Yo se lo dije. Yo me puse muy dramática, le dije, mira tal, no te acerques a los barcos balleneros y me mandaba imágenes de lo que es un barco ballenero y lo que yo suponía, porque nunca había visto imágenes por aquel entonces, de lo que le podía pasar a una ballena si se acercaba a un barco ballenero. ¿no? Y estaba yo mandando mi mensaje cuando de repente recibo me resbala <risa> y yo lo, lo primero que pensé ah, pues mira, esto mío no es porque esto lo último que yo me hubiera pensado es que una ballena te dice me resbala o una cosa así ¿no? y entonces digo, no me está entendiendo para explicarse mejor <risa> y me puse más gore, ¿no? le empecé a mandar imágenes cada vez más gore de lo que yo suponía que podía pasarle a una ballena si se acerca a un barco super ballenero y ella le seguía diciendo, no, no que, me, que no es importante, que no es importante, me resbala, lo único importante es el amor. Y yo ahí me digo, ya, bueno, el amor está muy bien, pero si te matan, ¿no? Y yo estaba ahí, y entonces yo seguía, mira, si te matan, es que matar, matar. Y entonces le enseñaba, lo, mandaba imágenes, a mí lo que se me ocurría en ese momento era mandarle imágenes, ¿no? Y ella todo el rato, lo único importante es el amor muy importante, total, que yo no entendía nada, y solo pensaba, joder, me ha tocado una ballena hippie, <risa> y no me entiende, yo cada vez más gore, <risa> y digo y no me está entendiendo, y entonces me llega de ella, no, la que no entiende todavía eres esto, y este, era cierto, yo no entendía, pero noté, cuando me dijo eso, que algo dentro de mí hacía, y se colocaba, ¿no? y y sentía que aunque no lo entendiera, sentí que existía, que lo que me estaba diciendo era una verdad más grande de lo que yo era en ese momento. Que no me cabía dentro todavía, ¿no? Entonces que, que simplemente pues existía aunque yo no lo entendiera. Y eso al mismo tiempo fue como un bombillazo también. Primero de que eso era posible, porque yo soy muy cabezota, sigo siéndolo. Y... <risa> Pero eso fue una de las primeras veces que dices... Mm, ¿Será que no siempre tengo razón? Pero... Pero, además... Pero luego, al mismo tiempo, me acordé, así todo, rápido, en un fogonazo, que yo había leído, las ballenas son los seres más inteligentes del planeta. Y yo pensaba que me lo había creído, en mi... Ah, yo pensaba que me lo había creído, y sin embargo ahí estaba diciéndole a la ballena que no, que lo que tienes que hacer es lo que yo te diga, ¿no? Y me vi y de repente yo creo que ahí sentí la humildad de verdad por primera vez, ¿no? Me vi a, a tamaño real, o sea, <ríe> ¿no? con respecto a todo lo que me estaba rodeando en, en ese momento. Y me di cuenta que yo pensaba que me lo había creído y sin embargo no estaba siendo coherente. mi Mi creencia más profunda no era coherente con eso. Seguía pensando que yo todavía podía enseñarle a los seres más inteligentes del planeta lo que podían hacer o no. ¿Sabes? ¿Me seguís? Y fue como, ¡fum! Todo eso en un instante de ¡ping! me ha pillado, ¿no? Fue como un espejazo. Y al mismo tiempo también me di cuenta que no era solo yo, que en general nuestra especie es un poco así. Entonces, va de. Sí, va de que todo lo que no cabe en lo que entiende o comprende o acepta no existe o es que no se entera. ¿no? Fue el sentimiento de humildad más profundo que yo he tenido nunca. ¿No? Y quiero pensar que se me quedó dentro y que todo lo que hago después tiene que ver, por lo menos un poquito, con aquello que sentí en, el, en ese momento. De todas formas, yo después de este... pues mi mente volvió al... ¡Eso sí, esto es verdad! <risa> ¿No? Y entonces dije, venga, sí, sí, prueba, que ya llegábamos... Ya la gente que estaba antes alrededor, como, ah, la ballena, todo, todo", estaban todos muertos de miedo <risa> al otro lado del barco. Porque no es normal que una ballena te siga nos siguió durante 20 minutos. Todo esto me llevó unos 20 minutos. Entonces, no es normal que las ballenas te siguen. Normalmente hay que intentar seguirlas y cuando ya quieren se van para abajo y olvídate de la ballena. Y nos había seguido durante bastante tiempo. Entonces ya me di cuenta, y me di cuenta que cantaba un poco, que yo estaba así muy seria y encima con los ojos cerrados justo en el borde. Mientras lo hacía a mí, yo, claro, todo esto iba por dentro. Y digo, bueno, pues si esto es verdad y estoy hablando con la ballena, si le digo adiós, se irá. Bueno, es tan verdad como que si os digo ahora adiós a todos, os vais si queréis. Entonces, ¿No? Pero bueno, en ese momento la ballena me siguió el rollo, también a lo mejor estaba ya cansada un poquito de mí, cosas como son. Pero entonces yo le dije adiós y entonces justo la ballena salió del agua, me miró, que todavía tengo el ojo clavado ahí, y se metió y ya se fue. Y yo me quedé como pues imagínate, va a ser verdad, va a ser verdad, no, va a ser verdad, va a ser verdad. Total, yo no se lo dije a nadie. <ríe> ni tampoco, pero no se lo dije a nadie porque lo viví como una experiencia mística, pues como si se te aparece, siempre digo lo mismo, como si se te aparece una virgen que no esperas que se te aparezcan las vírgenes cada dos por tres, ni siquiera la misma virgen de, de vez en cuando, ni que todas las vírgenes se vayan apareciendo, lo tomas como una experiencia mística de contar a tus nietos <ríe> y, y ya está, ¿no? Y así me lo tomé yo, y ni se me ocurrió, no solo que todas las ballenas podían hablar a ese nivel, sino que todos los animales podían hablar a ese nivel. Ya ni te cuento otros seres de la naturaleza. ¿no? Entonces quedó así, solo se lo comenté a una amiga al volver, y ella es la que me comentó, que ella es la que investigó, la que, y lo que luego me comentó que parecía que lo de comunicar con animales era hasta una profesión en Estados Unidos y en Canadá desde los 60 más o menos. Y además, eh, no fue así lo primero que me dijo, lo primero que me dijo es, oye, ¿sabes que viene una chica de Suiza a dar un curso de telepatía con animales a la Universidad de Alicante? Claro, Universidad de Alicante. O me enteré que no, que en realidad no era la universidad de Alicante. Pero yo lo vi lo así y aún así no pude evitar pensar, joe, la gente da cursos de cualquier cosa ya. Y estoy pagando karma desde entonces. No, no, no, más o menos. Pero bueno, no le hice mucho caso en esa, en esa ocasión. Porque sí, me acordé un poco de lo de la villana, pero yo estaba tan segura que aquello era algo que no se iba a repetir. ¿no? Además, yo vivía con mi perro desde hacía unos años, éramos uña y carne, nos conocíamos los dos perfectamente y yo no tenía sensación de que nunca me hubiera dicho nada telepáticamente. Entonces. Unos, años, unos meses después, resulta que la chica esta de Suiza pasó por Madrid y también me lo dijeron. Otra persona por otro lado. Oye, ¿sabes que Se hace un curso de telepatía, tal, tal. Y ya pensé, lo primero que dije, ya. Y luego pensé, ¿y si voy? ¿Sabes? ¿Y si resulta que lo que pasó con la ballena se puede, ¿sabes? Se puede, eh, bueno, pues se puede extrapolar a otros animales y puede ir más allá, ¿no? Total, que fui por la que mucha gente ha venido a mis cursos después. O sea, más por la gana de que fuera verdad que por pensar que fuera verdad, a pesar de haber tenido ya la comunicación que con la ballena. Porque del León yo no me acordaba. Tardé como un año así en, en, en acordarme de aquello, total. Y mmm, me había borrado de mi mente. Pero borrado. Esto, ¿Por qué os lo cuento? Porque es curioso lo que hacemos con las cosas que no entendemos. Podemos borrarlas hasta el punto de pensar que nunca nos han pasado. Nuestra mente es así. así, porque si no molestan, entonces ¡chu! fuera. ¿No? Eh, pero bueno, pues esta vez tenía el tiempo, tenía el dinero, pues para allá que fui con mi perro. Y cuando llegué, pues nada más llegaba un perrito que había al fondo, que tenía... Yo estaba con lo del rey, para animales, entonces había un perrito con el brazo... Con, con, con el cabestrillo, con, con el cabestrillo, con, con el y me llamó. ¡Eh, tú! ¿Me pones la mano? Es que me duele. Y yo me planteé, ¿eh? Si me estaba hablando un perro que... Yo fui para allá, puse las manos y según estaba dándole reiki, me empieza a decir, y si puedes, le dices a esta, su persona, Elena, luego nos conocemos bastante bien, <ríe> le dices a esta, que a ver si nos podemos quedar en la casa en la que estamos. Es que la otra, que eso es un estrés, que así no hay quien viva, de verdad, que el otro no me deja vivir. Y en esta otra casa estamos muy bien, a mí me gusta, yo estoy bien. Y yo, claro, él me iba diciendo y le iba a decir, oye, pues dice que está muy estresado en esta casa, no podéis pasar. Yo no sabía ni de qué hablaba, o sea, yo le iba repitiendo lo que... Tal. Pero iba, yo es que soy muy mandada, soy muy cabezota, y luego por el otro lado tengo lo de que soy muy mandada también, ¿no? Y, y entonces yo iba diciéndole lo que el perrito iba diciendo y fue por la cara de ella que me di cuenta que estaba hablando con el perro. Porque de repente la veo, pues imagínate, oye, ya estaba en el curso para... Hablar con animales, pero yo no era la profe, entonces supongo que estaba pensando, qué narices pasas, ¿Es que todo el mundo habla ya con animales, <risa> <risa> o sea, estaba como perpleja así, muy quieta, mirándome, no se podía ni mover, por si acaso, yo qué sé, ¿no? Y ahí digo, ahí va. Y claro, esto me cambió todo, porque la conversación con la ballena había sido muy mística. Entonces, bueno, me cuadraba en mis posibilidades, ¿no? Una, una experiencia mística con una ballena, bien, vale, eso, puedo aceptarlo, ¿no? Pero ya, que el perro me diga, oye, mira, dile a esta que no sé qué y que el otro es un gampero, ¿sabes? Era... Ya era como, tío, esto es como yo, ¿sabes? Es exactamente lo mismo que pueden decirme cualquier otra persona, ¿no? Es exactamente el mismo tipo de nivel de todo. Entonces me quedé en shock. Me quedé en shock y empezó el curso. Y allí estaba yo en shock, en el curso del que no me acuerdo mucho porque no pude quedarme entero, pero ahora os cuento eso. Y otra perrita empezaba a darme así, con el culete, era una boxer, me daba con el culete y ya... Ya, ya esta vez puse un poco como el... me estará diciendo algo. <risa> y ya... Y me llega, por favor, me pones la mano, es que desde que me cortaron el rabo se me queda toda la energía así como en el sacro y a veces... <risa> y yo que no sabía muy bien ni qué hacer, ni qué no hacer, ni, ni, ni cómo disimular aquello, ni cómo integrarlo, pues <risa> a, con la cabeza disimular, <risa> y cuando más no a hacer como que le daba Reiki, su chica de la chumbien maja, que luego también fuimos amigas, que tenía el y miraba así como que ¿qué hace? Y yo, <risa> no, no sabía, ¿no? estaba como que no integraba ¿no? lo que me estaba pasando. Bueno, yo me dedicaba a hacer eh, escenografías para publicidad y cine y cosas así, me llamaron para un trabajo y dejé el curso a medias toda, solo hice en la mañana, que era la parte como más, más teórica, se quedó mi amiga que vino conmigo al curso, y menos mal. ¿no? Y bueno, yo me fui y supongo que me fui del curso de allí asustada, ¿no? Asustada del nivel de, bueno, de haber visto lo que eran los animales en realidad. ¿No? de haber visto esa, esa faceta de los animales que en mi mundo no cabía, y yo era de los que decían a mí me encantan los animales, pero como que no, no cabía eso, no, no, nunca lo había pensado. Y eso que yo adoraba a mi perro y era mi mejor amigo y tal, tal, tal, pero, y tampoco era consciente de que mi perro nunca me hubiera hablado a ese nivel. Luego, poco a poco, fui recordando cosas que curiosamente ni me había planteado de dónde me llegaba ese gozarrón, ¿sabes?, eh que una vez me dijo, medita, y yo en vez de preguntarme, ¿eh? ¿Quién va? <risa> Dije, medita, medita, ¿eso qué es? Y yo me puse a lo mío y... Bur, bur, bur", ¿no? La mente suele evitar lo que le molesta, ¿sabes? Y quedarse solo con lo que, bueno, más o menos puede aceptar o lo es más fácil colocar. Sobre todo a, al principio. Sobre todo cuando todavía no te han pasado de las gordas. <risa> ¿No? Y bueno... Pues después de, ese curso, después de ese curso fueron estas chicas de las que os he hablado y mi amiga, las que insistieron, claro, me habían visto hacer telepatía, sobre todo la doña del perrito, me insistían siempre, ellas quedaban para practicar, me insistían que fuera... Yo al principio, no, no. Yo estaba convencida de que no iba a poderlo hacer porque no había hecho curso, ¿sabes? Y es verdad, no había hecho curso, o sea, por el curso no fue. Pero, eh, pero me quedé con eso, a pesar de haber tenido las experiencias anteriores. Y bueno, al final el caso es que me convencieron porque el perrito del brazo al cabestrillo se puso enfermo. La chica me pidió ayuda, me dio... No, no supe decir que no. Probé pensando que no iba a conseguir nada y de repente, Oscurro, pues, que se llamaba, me dice mira, me pasa esto, esto y esto. Y lo que necesito es esto y esto. Y tú tienes miedo. Yo. ¿Miedo? Yo, yo. ¿Yo por qué? Miedo. <ríe> sí, tú tienes miedo. Miedo de, lo que, de que ahora que has visto lo que hay... ¿Sabes? Hemos pues empezado a ver lo que hay, lo que somos, cómo colocas esto en tu vida que llevabas, en el mundo en el que vives, y tal. Y yo lo iba diciendo y el estómago me iba <risa> haciendo de todo. Y, y luego me dice: Pero si nosotros, los animales, o sea, los que lo estamos viviendo, sabemos ser felices, no vas a serlo tú. Y lo sentí como una colleja, ¿sabes? De, venga, anda, nah, no te des tanta importancia. <risa> Y, y bueno, pues a partir de ahí seguía haciendo comunicaciones, en cada comunicación ellos me iban guiando, me iban enseñando pues a cómo salir de, esa, de ese miedo y de esa pena tremenda que con la que a veces resonaba solo pesar de los animales a veces, que nunca había sentido yo antes, ¿eh? pero de repente me llegó con todo esto, me fueron enseñando, ellos me fueron enseñando, me fueron guiando, mi perro resultó que sí que me hablaba. ¿Y que era cierto? Bajaba una vez al año o algo así durante tres años, pues yo me hice todos los cursos, no me perdí nada. A pesar de comunicar, yo seguía aprendiendo sobre la comunicación, sobre las posibilidades. Pero en esos cursos me abrí a la comunicación con las plantas, flipé, ¿vale? Y también a la comunicación con los minerales, que dices, no, no, a ver, pero si has dicho que con lo que está vivo, mm -hmm. ¿no? Pues que resulta que están vivas y están súper vivas, mm -hmm. de hecho, muy vivas. ¿Qué pasa? Que los que no están tan vivos como para darse cuenta, pues somos nosotros, pero según vas haciendo el caminito va ocurriendo que sí vas percibiendo toda esa vida. Y para mí ese camino tiene un orden para que sea realmente para llegar realmente a ser lo profundo que puede llegar a ser. Para mí es un camino que no es que esté recorrido de todo que va y, y tampoco es así, ¿vale? Tiene un orden, pero no es lineal, es circular. Más bien, y de hecho en espiral, se diría, circular y hacia arriba, es una espiral. Eh... Yo lo sentí así, lo recorrí según lo iba sintiendo, primero con la, con la guía un poco de, de los cursos de esta chica, pero luego también con lo que me iba pasando y con lo que yo iba sintiendo, lo fui recorriendo. Y fui descubriendo, me di, me di cuenta que según iba descubriendo cosas, pues primero de la conciencia animal, me di cuenta que ellos me enseñaban cómo abrir el corazón y vivir con el corazón abierto, que es bien complicado, porque una cosa es abrir el corazón y otra mantenerlo abierto, pase lo que pase, y vivir desde ahí, ¿no? ¿Qué significa vivir con el corazón abierto? Porque lo primero que piensa uno es, oh, estar súper amoroso, todo el rato, ¿no? Pues, ¿Qué va? que no, Entonces, hombre, hay bastante amor, pero, pero no siempre se expresa de esa manera, ¿no? Me di cuenta, bueno, no me di cuenta, me lo dije liando, mi perro resultó que sí que me hablaba, y que era cierto eh, que bajaba una vez al año o algo así, durante tres años, pues,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 Me di cuenta, bueno, no me di cuenta, me lo dijeron, y me lo enseñaron. <risa> me lo dijeron ellos y me lo enseñaron, que estar en el corazón es lo mismo que estar presente. O sea, no puedes estar en el corazón sin estar presente. Y cuando estás presente es que estás en el corazón. Es así, no hay otra. Y entonces ya empecé a sospechar que a lo mejor no había estado tanto en el corazón como yo pensaba todo el tiempo que yo creía. ¿no? Y, y bueno, y cómo ¿y por qué...? Me costaba tanto estar presente, a veces, ¿no? Y en ese intento de, venga, voy a estar presente, empecé a ver todas las fugas que hacía. ¿Y qué hago? Todavía las buenas, ¿eh? <ríe> y, y a darme cuenta de por qué. Y, bueno, pues me descubrió mucho de mí misma, y según iba avanzando en todo esto, luego llegaron las plantas. Las plantas, cuando ya un punto del corazón abierto, empezaron a conectarme con mi parte espiritual. Que, que yo no había, o sea, no no tenía una idea clara de qué podía ser eso, ¿no? Y empezaron a abrirme a la espiritualidad, esa monta y esa, esa... Eh, me, me, me empezaron a abrir a la espiritualidad que hay en todo lo que nos rodea, todo lo que está vivo, todo lo que hay en la naturaleza, la, su parte espiritual, ¿no? Y la magia también al mismo tiempo que nos rodea. A ese nivel. ¿no? Eh, y me di cuenta que según iba percibiendo toda esa espiritualidad alrededor, iba conectando con mi propia espiritualidad también, entendiendo que era, que a lo mejor pues, no tenía que ver con lo que yo pensaba en un principio del todo. ¿no? Y, y entonces llegaron las piedras, los minerales, ¿no? y fueron como el ladrillazo final. <risas> y la conexión con los minerales para mí todavía, todavía sé que me, quedes, que me queda mucho con los minerales que, que que recoger, también con las plantas y con los animales, pero con los minerales lo que más probablemente. Eh, para mí ellos son, la verdad, con mayúsculas, sabes la, contacto directo con la esencia, con la tuya y con lo que haga falta, con la esencia. <risas> ¿Vale? Cuando una piedra te dice dos cosas, te deja, <risa> o no, los que ya lo habéis vivido alguna vez, <risa> es. ¡fu! ¿no? Eh, claro, hay que estar preparado. Hay que estar preparado para conocerse, eh, ir abriendo y estar. Bueno, haber hecho un caminito para poder recoger el mensaje de las piedras sin llevarlo a lo que ya conoces. Porque al final, y de aquí es de donde he cogido el título de esta charla. Eh, al final lo que se nos está pidiendo, es lo que yo he aprendido en estos años, lo que se nos está pidiendo en este momento, es una vuelta a la naturaleza, que yo creo que si estáis aquí es que lo habéis notado, por el título que tenía la charla, ¿no? lo que se nos está pidiendo es eso, una vuelta a la naturaleza, que al mismo tiempo lo que hace es reconectarnos con nosotros mismos pero con él de verdad, con la esencia, ¿no? con el ser espiritual que está jugando a, a vivir aquí en la Tierra, para vivir desde, nuestra, desde nosotros mismos toda esa magia, toda esa espiritualidad, toda esa vida alrededor. ¿no? Y, y ¿qué puede significar? Y yo he cogido el título, el, se lo he cogido prestado a un chamán colombiano, amigo mío. <risa> Eh, luego os voy a recomendar una charla que tiene en Youtube que se llama así, chamanizar la existencia os recomiendo que la pongáis va a, decir otra, o sea, va a decir otras cosas no opuestas, pero va a decir otras cosas sobre lo mismo, a mí es que esa frase me parece que explica un poco lo que yo voy sintiendo que es lo que se nos está pidiendo y cómo se nos está pidiendo no, no se nos está pidiendo, estamos, se nos pide una, que volvamos a la naturaleza y no es que nos lo pidan de fuera, es que lo estamos sintiendo nosotros de dentro no es que lo diga el telediario, no es que se ponga de moda entre los colegas, es que de repente tú lo notas. Y es que de repente gente que jamás quien jamás había pensado en salir al campo a pasar un fin de semana, de repente le apetece, no solo eso, lo necesita. ¿sabes? De repente se está abriendo una sensibilidad especial con los animales, a mucha gente. ¿Vale? Gente que nunca antes había tenido un contacto especial con los animales, gente que ya lo tenía y de repente le está cambiando la manera de vivir a los animales poco a poco. Hay un cambio. Algo está pasando. ¿no? Y, ¿Y en qué puede consistir? Yo lo que creo es que se trata de, eso, de redescubrirnos a nosotros mismos redescubriendo lo que tenemos alrededor. Redescubrir la razón de que estemos aquí vivos descubriendo la vida que tenemos a nuestro alrededor. <risa> eh... se nos piden cosas nuevas mm... decimos nosotros somos de que cada cambio que se nos viene encima nos da miedo, nos cabrea y entonces nos intentamos volver a lo ya conocido y que nos dejen de tonterías ¿vale? que el cambio nos suele dar miedo ¿Vale? incluso los que más nos gustan y a mí me gusta mucho <risa> pero aún así hay momentos que dices madre mía, madre mía, madre mía ¿no? eh, sin embargo yo creo que precisamente la parte de chamanizar es esa la parte de, y, la, y, el, y el contacto con la naturaleza tiene eso que significa entrar en el caos entrar en lo completamente desconocido y entrar, ¿por qué voy a entrar en lo completamente desconocido? que alguien me dé una razón ¿Para qué? ¿No? Pues para cambiar de verdad, porque lo que tienes no te funciona. Porque lo que crees que eres no lo sientes. O te molesta o te hace sentir mal. ¿no? Si te hace sentir mal es que no es lo que eres. Cuando uno está siendo lo que es, está perfecto, está bien, hay armonía. ¿no? Cuando uno no está contento con lo que es, es porque hay algo ahí que no es lo que uno es. Pero qué difícil encontrarlo, ¿eh? sí, es verdad y yo creo que todo este camino de reconectar con la, parte con la naturaleza que viene a ser la parte femenina de lo sagrado todo tiene su parte femenina y su parte masculina ¿vale? todo esto me lo enseñó mi perro que resultó ser un sabio <risa> eh, eh, todo tiene su parte masculina y su parte femenina y la parte espiritual también la tiene y hemos hablado, y para mí Hemos estado viviendo mucho en la parte masculina de la espiritualidad. El Padre allí, fuera, el cielo. ¿Qué habré hecho yo que estoy fuera? ¿No? ¿Qué pasa? Que yo estaba en la parte femenina. Esto, la, la tierra sería la parte femenina de esa, de esa parte, de esa espiritualidad ¿no? que nos rodea. ¿Qué se trata? de juntar las dos, pero porque yo nunca podía llegar a la parte espiritual del padre, la podía reconocer, la podía honrar, la podía, pero no la sentía dentro, siempre era fuera, pues porque aquí en la tierra la puerta está en lo femenino. Y eso no quiere decir que lo femenino sea más ni menos, simplemente que la puerta está en lo femenino. Y la pista grande que tenemos todos es que nacemos a través de nuestra mamá. Que sin nuestro papá no llegaríamos llevaríamos a ningún lado, está claro, ¿no? Pero nacemos a través de nuestra mamá. Y los taoístas también lo comentan, ¿no? Quien quiera conocer el Tao, el Tao el camino del equilibrio, eh, eh, tendrá que llamar a las puertas del yin. ¿Y el yin qué es? La energía, lo femenino. Lo femenino no es la mujer, no es el género femenino. Es una cualidad de la energía. ¿vale? Eh, o muchas cualidades de la energía. Es un tipo de vibración, ¿no? Eh, también es una filosofía también es una manera de percibir sobre todo diría eso una manera de percibir ¿no? y el, nosotros estamos durante mucho tiempo hemos estado muy enfocados en una manera más Yang y ahora nos está llegando el ciclo en la que, sobre todo Occidente ¿eh? porque antes eh, los taoístas lo, lo ven así todo tiene sus dos partes Entonces durante mucho tiempo Oriente ha estado en Yin y Occidente ha estado en Yang pero eso va girando sobre sí mismo, se van buscando en uno al otro, eso se va modificando, el ciclo de la Tierra es largo, <risa> pero ahora ya nosotros empezamos a estar en gym y todos ping, a meditar, a, nos, nos empieza a interesar qué es lo que hay dentro de mí, busco las respuestas dentro de mí, busco qué, por qué siento esto, por qué esto, otro, por qué, busco en mí, cuando normalmente antes nosotros éramos de las respuestas a las estrellas, y en el no sé cuántos, o fuera, todo fuera. Y Oriente estaba buscando más como en el, en el yin, en lo femenino, ¿no? hacia adentro. Bueno, femenino, perdón, hacia adentro. Eh, se ha cambiado un poco la polaridad. Ahora Oriente está en modo yang. <risa> <risa> modo yang y nosotros estamos cada vez más en modo yin. ¿Eso es una moda? No, es un ciclo de la Tierra. Que aunque no lo sepamos, seguimos conectados gracias a Dios, si no, más nos iría. ¿Y qué nos damos cuenta cuando empezamos a conectar con eso? Que, se, que, que necesitamos conectar aún más con esa parte yin. ¿Y qué es lo más yin que, a lo que podemos llegar aquí? La tierra, la madre tierra, que se dice en ¿no? muchas culturas de tribales, de, pues, la mamá, el principio de lo femenino. Y el principio sagrado femenino, que a mí me contó cuando se lo oí por primera vez, es como que le puso palabras a un sentir que yo no entendía, ¿no? El principio sagrado femenino, perdón, el principio espiritual sagrado femenino, que no es ni más ni menos que la vida. La vida es un principio sagrado. ¿Vale? ¿Qué se nos está pidiendo? Que para que no nos muramos solitos, volvemos a honrar la vida volvemos a reconectar con qué es eso de estar vivo con la vida, que volvamos a honrar, a honrar la vida a nuestro alrededor no es más que reconectar con esa espiritualidad esa parte de la espiritualidad que estábamos buscando pero que no encontrábamos ¿no? porque mirábamos donde no era y sobre todo porque mirábamos <ríe> y resulta que esta es más de sentir ¿No? se siente más que otra cosa ¿y qué ocurre? claro, el cambio ¿qué, qué se nos están pidiendo ¿Que entonces? ¿que nos volvamos todos solo a, a eso? no creo yo creo que lo que nos están pidiendo es que empecemos a reconocer el, este principio femenino a la madre a la madre en todo lo que nos, nos rodea a la madre en nosotros mismos Lo aprendemos a honrar aprendemos qué, qué significa, qué nos da ¿no? reconocer a la madre en nosotros y a nuestro alrededor ¿Qué nos aporta? Y desde ahí, solo, todo puede llegar a un equilibrio. Creo que todo esto no es para llevarnos a otro polo, otra vez polarizarnos. Creo que por lo menos nos toca antes pasar por un equilibrio, encontrar eh, ese equilibrio. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no nos abrimos a, ese, a esa conexión con, con la vida, mmm, a esa, a esa nueva, nueva manera de percibir, ¿no? no lo vamos a encontrar, porque por ahí no está, por donde estamos mirando, por donde estamos buscando hasta ahora tal, de hecho, llevamos mucho tiempo y no lo encontramos, <risa> por ahí no está, ¿no? ¿y dónde está? Pues está, como os digo, en el sentir, y en el empezar a sentirme a uno mismo, pero cuidado. Si el sentirme a uno mismo no me lleva a, a sentir a mi alrededor, es que en algo estoy fallando, en algo no estoy sintiendo de verdad. Porque es lo mismo. Cuando vas para adentro y empiezas a conectar en ese sentir, empiezas a darte cuenta que sentirte a ti es también sentir al otro. Y con todas las sorpresas que sentir al otro trae, como las que, que os he estado contando. Para mí, el camino ha sido un poco justo al revés de, que, de cómo se ha contado. O sea, tomar conciencia de qué es lo que estaba haciendo ya al final, casi para no bueno, al final, al final de un primer ciclo de, de ese camino. ¿no? Eh, a mí no me dijo mi perro, tú mira, esto es lo que va a pasar, ¿no? yo te voy a ayudar y yo y mis colegas te vamos a ayudar a abrir el corazón, a vivir con el corazón abierto, ta, ta, ta, y entonces vendrán las plantas, no, no, no, ellos me iban ayudando a darme cuenta qué pasito me tocaba, ¿no? Pues eso, como cuando mi gata se quedó embarazada que no me dio tiempo ni enterarme de cómo había que hacer, que, ni, ni de cuán, cómo llegaba el celo a las caras y todo esto. Y yo, para mí, fue un trauma. Oh, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Los abortos, me sentía fatal con la idea de llevarla a No, no, no, pero, pero, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hago esto? Y, y yo vivía como traumatizada hasta que ella me miró y me dijo, oye, perdona, pero estos son mis gatitos, ¿sabes? Y esto es vida nueva que llega. Haz el favor. Además, me lo dijo así. Haz el favor. Y en ese hacer el favor estamos diciendo, tú haz lo que quieras, pero no me lo proyectes a mis niños. ¿Sabes? Y me llegó esa información de es vida nueva que llega. Y si vi llega... Es un milagro. Es un milagro. Honrálo. Honra esa vida. ¿No? Yo digo esto y yo sé <ríe> que en ciertos aspectos se puede remover mucho, ¿no? Pero, pero fíjate, ahí estamos. Ahí estamos, hablamos de honrar la vida y nos salta el pero, pero, pero, no, no, no puedo, cuidado, me viene fatal. ¿No? <risa> yo os cuento mi experiencia, ¿no? Me di cuenta, que es verdad, o sea, que aquello era una fiesta y yo estaba como un trauma y que los gatitos venían y que.. y, y, y, y, y, y yo, yo estaba viviendo como un dramón, cuando debería ser una fiesta. ¿no? Y entonces mi gata me dijo, tienes que aprender a confiar en la vida. Se dice pronto. ¿Sabes? Pero es que además, no solo por lo que cuesta, sin, según qué, qué, qué circunstancias, sino además por, eh, por todo lo que implica. O sea, cuando me empecé a dar cuenta de todo lo que implica el, eso, el confiar en la vida, me di cuenta que madre mía, vivía en un sinvivir. Nunca <risa> mejor dicho. Vivía en un sinvivir, estaba en. no había confianza casi. Y eso que yo le había dado el salto, había dado, dejado mi.. Todavía no estás demostrando nada. ¿Sabes? Confía en la vida. Confía como confían los pájaros todos los días. Los pájaros no ¿Sabes? Se despiertan, se estiran, qué buen día se ve y se ponen a cantar, que ya lo resto esto vendrá. ¿No? eso es confiar en la vida como decía, que no me acuerdo pero hay una frase preciosa de alguien dice, el pájaro cae muerto de la rama helado de frío sin haberse quejado una sola vez sin haberse quejado no sin haberse eh, mmm, palabras <risa> sin haberse lamentado una sola vez bueno, yo ya no puedo decir eso <risa> y eso es confianza en la vida y eso es el disfrute de la vida supongo ¿no? y ese conectar con y ese sentir que estás viviendo un milagro porque si pensamos que la vida es sagrada estamos viviendo un auténtico milagro somos un milagro con patas y todo lo que nos rodea es un milagro con patas también ¿no? y sin embargo qué milagro con patas vaya por ahí llorando por las esquinas porque tiene unos kilos de más <risa> o alguna miseria que tenga cada uno por ahí, ¿no? Es como, ¿qué, qué, es, lo que no, qué es lo que no acaba de hacer ¿Qué? Bueno, yo pienso que nos está pidiendo ese cambio, ¿no? Un cambio que viene más desde el sentir, que no se puede explicar con una sola frase, pero que tiene que ver con todo esto que, que, que, que os he estado compartiendo aquí. Y que además... No nos implica, la palabra chamán, a mí me encanta, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la tierra, con los chamanes, tal, me apasiona, aunque la verdad es que durante mucho tiempo no les he hecho ni caso, porque no quería que me influyeran en mi manera de percibir lo que estaba viviendo con los animales, con las plantas, era como, mira, yo voy a ver qué me cuentan ellos, las plantas, los animales, los minerales, y luego ya me asomaré a ver qué me dicen otros, pero... No quería que me pues, oír las cosas son de esta manera, ¿sabes? Y que luego no fuera por eso capaz de entender lo que me estaba diciendo a lo mejor una planta o una piedra, ¿no? Entonces durante mucho tiempo, casi 10 años he estado que la verdad no prestaba mucha atención y luego de repente resulta que hay muchos chamanes que conectan por telepatía y alguno me conectó y fue como... ahí va! Esto no es un animal ya. ¿No? <risa> y ya a partir de ahí es cuando empecé a tener, como, también sentí, ya tenía menos miedo de verme influenciada hasta un punto, no eh, y, y ya empecé a sentir, y para mí fue un regalo cuando llegué a Colombia, a casa de este hombre, eh, Cajuyalli, que es la, el primer contacto en su tierra que he tenido con, con chamanes a este nivel, y, y me encontré, iba yo con mi duda de si este caminito que os he descrito, ¿no? de conectar primero la conciencia, integrar la conciencia animal, para luego llegar a integrar la conciencia vegetal, que eso me lleve a la conciencia mineral, y más sorpresas que no os voy a decir, que se dan en el camino, <risa> ¿No? eh, Porque hay que vivirlas. Y... Y claro, yo, yo esto lo, lo compartía ya, hacía los cursos, y la gente me decía, oye, que si puedo ir al de conciencia mineral, pero es que el de vegetal no puedo. Entonces, sería saltarme el de vegetal y voy al de mineral, y si no te importa, no te... y yo, no, no, no. El orden es así. Y, no, y, y ya fue como, de repente, mucho machaque con eso, y digo, a ver si me estoy pasando, ¿sabes? Porque yo tampoco tenía una razón clara. Yo sentía que aquello era así. Ahora lo sé explicar muy bien. Pero por aquel entonces, ya hace tres años de esto, eh, no, yo lo sentía, pero no, no lo sabía. Entonces, era como, a ver si me estoy pasando yo aquí, ¿sabes? Más papista que el papa. Y tu, tu, tu, tu, tu, tu, y tampoco tiene tanta importancia. Y yo me fui con ese rum rum a esto de... A, no lo diré bien. A una fiesta que tienen en septiembre que se celebra, el principio sagrado femenino. Eh, allí en Pasto, en Colombia, en la maroca de, de este hombre, su mujer, que es nada también, y todas las mujeres de la comunidad celebran el cuya rainiquilla, creo que es. No sé qué lo dice, Pero bueno, es, es celebrar el principio sagrado femenino, la recolecta de todo lo, de lo que, lo que ha ofrecido a la tierra ese año, de todo esto, pero a un nivel muy bonito y muy profundo, se conecta mucho, mucho, mucho con el principio femenino, y había un montón de mujeres maravillosas de todo el mundo pero había también hombres maravillosos de, de todo el mundo allí conectando con lo femenino igual. Y, y fue allí, que en el contacto con las abuelitas, vinieron ellas a decirme... Tú, bueno, ya me lo dijeron así, yo... A ver si voy a llorar, porque puede que llore. <risas> eh, yo, no, yo no compartí mi, mi duda esta de... seré más papista que el papa con nadie, ni nada. Yo esto era mi... Tal, yo allí me fui a... A, a curiosidad, <risa> no, no a nada más. ¿no? Y cuando se me acercaron para decirme que tenía un camino muy bonito y muy limpio, que siguiera así, que no lo cambiara, yo sentí que me estaban hablando de, de, precisamente de eso. No no, bueno, no solo de la manera de recorrerlo, sino del camino que había hecho. Y cuando conecté con esas tradiciones y vi que ellos hacen el mismo camino, sabes que tienen esa misma manera de trabajar. Y la misma manera de, hasta que no integras una cosa, no, no, no, no pasas a la otra. Y es, eh, y es tu guía el que te dice cuando. No eres tú con el, bueno, pues yo ahora hablaría con un abeto ¿eh? <risa> ¿Sabes? <risa> Sino que realmente tú te vas dejando guiar, tienes que confiar. Porque es importante la confianza. ¿Cómo vas a confiar en la vida si no confiar en el que te está guiando? Por ejemplo. Y eso nos cuesta mogollón. A mí, la primera, nos cuesta mogollón. Siempre sal, estás confiando y de repente desconfías. Ya parece como si fuera un, una salida que de vez en cuando para huir también, ¿no? Yo creo. En fin, son un montón de cosas. La humildad, ¿no? La humildad que implica eso. De, de reconocer, pues un poco el sentimiento aquel que yo tuve con la ballena. De reconocer que a lo mejor hay una voluntad más grande que tú tan grande que tú no la barcas y no sabías ni por dónde pillarla y que pues que necesitas que alguien te guíe ¿no? yo creo que cuando haces eso desde, desde, desde tu sentimiento del corazón con, hum con humildad de verdad y con necesidad de verdad encuentras un maestro de verdad porque claro, toda nuestra desconfianza de, qué viene, ¿no? de que viene ya pero hey si me toca un que me está liando, visitas y tal. porque claro, hay cosas que te chirrían yo me acuerdo cuando le este chamán me contaba alguna de sus experiencias con sus maestros. Yo digo, ¿cómo, cómo aguantaba este hombre esto? ¿No? no había ninguna maldad en sus maestros. ¿Sabes? Había... Para mí, la tierra, yo lo he vivido esto con los animales, además. Lo bonito de este camino es que con los animales no tienes miedo de su ego. Porque rápidamente te das cuenta que ellos ego, ellos ego no tienen. ¿sabes? Y que si te encuentras con algo de ego, a ver si va a ser una proyección tuya sin embargo, si esto lo haces guiado pues, con una persona, pues es como ya, está lo que quiere, es que si <risa> sí, proyectas y te es más fácil esa sensación ¿no? y además a lo mejor hasta tienes razón ¿no? pero eh, con los animales tú sabes que todo el, la, ese, ese rebotijo que te da, es tuyo es tuyo ¿no? eh, la tierra enseña de una manera muy curiosa, no te lo cuenta y luego lo experimenta lo experimentas si realmente te dejas y luego poco a poco te va llegando la información y vas entendiendo qué es lo que iba pasando. Esto me recuerda también este salirme del tema, pero no es salirme del tema. Al final de la vida yo creo que es así. Me recuerda a un, a un discurso de Steve Jobs, de Steve Jobs. <risa> <risa> que dio en Stanford una universidad en la que él jamás se graduó. Eh, porque él no terminó la facultad y hablaba de cómo a lo largo de la vida tú vas haciendo cosas porque las sientes, porque te interesa, pues como él cuando estudió tipografía, porque sí, cuando que ya no tenía ninguna sentido ninguno, y luego años después resulta que es todo el Macintosh y toda la historia empieza porque tiene en especial todo ese detalle, toda esa sabiduría con respecto a la tipografía, al diseño, a tal, ¿no? Es como no puedes entender tu vida desde antes de que haya pasado. Es solo cuando ya vas recorriendo que miras atrás y dices, anda. Pues hoy mismo, me decía una de las chicas con las, que, con las que he comido, me decía, es que yo siento que a este momento que estoy viviendo ahora me he dado cuenta que me he ido llevando un montón de cosas en mi vida. Sin yo tener una idea, ¿no? y como poco y me va llevando a este momento. Pues yo creo que eso es siempre. Lo que pasa es que te das cuenta en los momentos... ¿no? Que, de chum, de chum, que te ponen ahí, que te, se, te iluminas. ¿no? Pero eso es siempre. Y sin embargo, cuando queremos aprender algo y cuando queremos experimentar algo, queremos primero que nos cuenten No, no, pero esto ¿cómo, cómo va a ser. ¿Qué tengo yo que esperar de, de esto? Mañana hay un curso de, de, taller, de Animal de Poder y ayer me llevaba un email de una chica. Bueno, yo explico, pero la verdad que no pongo un programa, programa. Entre otras cosas por esto. Por otro lado, por si me lo salto. Que nadie me diga, oiga, usted había dicho, ¿qué tal? ¿No? Entonces yo explico de qué va a ir y desde luego de eso va a ir, pero luego yo ya no digo más. esta chica me decía, mm, se nota que tiene muchas ganas, ¿no? Y dice, eh, mm, estoy leyendo esto, me interesa, pero ¿tienes alguna web escrito algo sobre, sobre esto que se va a hacer en el curso? ¿Algo más detalle o tal? O es para decidirme. Y digo, pues me así va a preguntar. <risa> Man, no se lo he dicho así. Pero, claro, y además es que así es lo que intento, porque así es lo, como, como yo lo he vivido. A mí, yo he valorado mucho que nunca me contaran el final de la peli que estaba viviendo. Porque si no, seguiría pensando, como aquel día en la ballena, pero esto es verdad o no es verdad. ¿Sabes? Pues ya me lo han contado, y luego yo lo vivo, pero claro, ya me lo han contado, tal, ¿no? O el, yo siento que si sigo por aquí voy a llegar, no sé dónde voy a llegar, pero chico, siento que me expando cuando voy por este camino. ¿No? Pues, pues ya está, ¿no? Y para mí eso es, es chamarizar la asistencia. No hace falta de tambor que lo vamos a sacar. Me pedido Jessica. pero <risa> no hace falta realmente el tambor, no hace falta de nada, las, cosas, las, las enseñanzas de la Tierra son súper sencillas, y entre el silencio, la sencillez y la gratitud, también, la gratitud para empezar de estar vivo, luego no la gratitud de todo lo que te pasa, porque ya que estás vivo, todo te parece estupendo, eh, pues, bueno, pues, esa gratitud de, de estar vivo... Van, van pasando los milagros, ¿no? y de repente te das cuenta que era una sola flor, pero lo que has vivido es un milagro. ¿No? Que, que los, cuando los animales te dan alguna, alguna um, clave para pues abrirte más, acercarte más a la naturaleza, para conectar más con ellos, todo esto. Eh, nunca es pon tres velas de no sé qué junto a no sé qué, busca. Eh, raíz de drago y juntar un tal que no estoy diciendo que no funcione, funciona <risa> pero la tierra no te va a decir eso la tierra te va a decir siéntate siente tu coxis conecta y bien sabes siéntela o siente el latido de tu corazón siente el latido de tu útero eso es lo que vamos a hacer que todos tenemos útero eh, todos da igual que si sí. Pues siente el latido aquí, siente el latido aquí, siente el latido ahí. Ya está. Eso sí. Y es como, ah, vale. Y, y luego la experiencia es, wow Y era así de fácil. Pues no es tan fácil, porque en realidad eso te lleva, primero, que te pongas a sentir que no nos suele molar, ¿sabes? Para sentir normalmente que frenes un montón el.. el tu ritmo. Eh, que, pues, <strúrame> este ritmo que no hagas caso a tu mente que te va a decir chaval, ¿dónde vas? estoy aquí, estoy aquí yo te explico lo que hay que hacer <risa> no, eh, pues no que le digas vale, pero... ¿no? en fin, es, implica un montón de cosas más de lo que en principio pensamos pero ¿qué pasa? que nos lo queremos explicar todo desde antes de hacerlo Entonces está en el presente, bueno, pero está en el, presente en el presente es un instante eso no es nada. ¿sabes? y el día que estás un instante en el presente te das cuenta que ese instante en el presente es infinito en profundo ¿vale? a lo mejor no es largo, es un instante, pero es en profundo y dices, madre mía, todo esto estaba aquí en este instante no sé qué ha pasado, pero me ha perdido un... <risa> en fin una vez más, no he dicho exactamente lo que venían a contar, pero creo que he dicho cosas que eran importantes también. <risa> <risa> no sé cuánto tiempo llevamos, pero conmigo conociéndome, las dos horas... Gracias. Quedan 40. Ah, bueno. Bien, pues no sé si tenéis alguno, sobre lo que he dicho alguna... ¿Algo que queráis compartir o algo que queráis preguntar? ¿Cómo ¿No sientes la diferencia cuando es un animal que habla a cuando es una... Sí, se puede contar. Pero sí, tienes te... que experimentarlo. Tienes que experimentarlo. Pero que, lo que sí te puedo decir es que sí ocurre con la práctica. No es esta la que aprende. ¿vale? Es la energía la que aprende. Tú lo que tienes es que estar ahí intentándolo. <ríe> y según lo vas intentando, tu propia energía va entendiendo y va discerniendo poco a poco. Pero necesitas mucha humedad... De, de, de, de darte cuenta cuando no, que no, y no, no, no, pero es que yo diría que sí, que decía que sí, ¿sabes? no, no, de darte cuenta que, que, que no, ¿no? Eh, necesita mucha estar ahí, voluntad, de, de la práctica y tal, y sobre todo no compararse, porque hemos hablado de, de gratitud, la gratitud es una de las, de las cosas que abren a, todo esta, a este, toda esta sabiduría, yo diría, yo diría ¿no? a todo este conocimiento que, de la tierra que es de otra manera, como estamos acostumbrados a, a, a conocer, pues eso, nosotros estamos acostumbrados a que sea un conocimiento lineal, eh, que sea, nos hablen de técnicas, si nos hablan de técnicas chamánicas, nos quedamos muy tranquilos. Ah, vale, bueno, pues explícame, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes? Entonces, ¿con qué cojo la maraca? ¿Con esta mano o con esta? ¿Sí? ¿Sí? Y yo con eso me pongo muy seria, también, o sea, la izquierda! Pues nada. Pero en realidad... Eh, no, no es la, la técnica, es es el además no Lo que, lo que pasa, el, mm, los conocimientos de la, de la tierra son muy caóticos normalmente. También nos llegan por donde menos lo esperamos. Y entonces, llaves para estos conocimientos es el primero: el silencio. El silencio es una biología, creo que fuera Castaneda, eh, es una puerta a, al infinito. Nosotros pensamos, nos quedamos en silencio, ¿y entonces qué? Nos cuesta mogollón, quedamos en silencio. Vamos, los que han hecho mi primer curso ya lo saben, porque hacemos una historia que cuesta mogollón. Y hay cursos que yo me dan ganas de llorar, porque nadie es capaz. Sí, sí. <risa> ¿Sabes? Nadie es capaz. Sí que es verdad que luego nos ponemos a hacer otras cosas y se despistan, y se... Pero, pero es como cuesta mucho. Y cuando te tienes que poner o oh, estar en silencio con una persona mirándole a los ojos, Lo más difícil. No sé. Le conozcas o no le conozcas, ¿eh? Que a lo mejor, bueno, tienes a alguien con quien sí, pero hay veces que con alguien que conoces y resulta que... Uf. <risa> <risa> el silencio. El silencio abre ahí a un campo nuevo que desconoces y eso siempre es una buena señal. <risa> el silencio. Luego, por otro lado, el... He dicho otra cosa y... Antes, quería decir antes que esto? Compararse. Sí, pero es que ya no la tercera, la antes había dicho otra, otra cosa que también es... Bueno, pero estos dos son de los que más hablo, sí que es verdad. La gratitud. Cuando estás... Esto ya es física cuántica. ¿Vale? Es... Cuando tú le pones la atención a algo, eso se magnifica. Entonces, intenta no poner la atención en lo que no quieres, porque en cuanto le pones la atención vas a tener más de eso. Y esto ya no es metafísica, ahora resulta que ya es física cuántica, ¿vale? Eso es cómo funciona la energía, ¿no? Esto es un mar de energía y cuando le pones la atención a eso, más de eso te va a caer. Entonces, el estar en gratitud por algo, pues, pues tú me preguntabas por lo de la telepatía, pues que has recibido el color, has preguntado, ¿dónde es el lugar donde duermes? A un perrito. Y de repente te ha llegado azul, y solo azul, un mar de azul, y dices, pues vaya, ¿sabes? Y después solo he visto azul. te dice la persona, hombre, su camita es azul, ¿sabes? Pues, Oye, no, has, no has pillado que era la camita, no has pillado como es el salón, no has pillado como es el tal, tal, tal, tal, tal, pero has pillado azul. Claro, entonces tienes dos opciones. Decir, jo, solo he pillado el azul, y fulanito ha visto un comedero, ha visto no sé qué, había una ventana, que O decir... ¡Eh, chaval, era azul! <risa> claro, si optas por el, ¡eh, chaval, era azul! Al siguiente pillas que era azul con florecitas, ¿vale? <risa> y poco a poco, ahí, pues igual que pasa en la telepatía, pasa en la vida. Entonces, ¿quieres estar más vivo? Agradece la vida. Que dices, ya, pero es que mi vida es una mierda. No te agradece que la tienes. Y a ver qué pasa después. Y a ver qué pasa después, ¿no? El agradecimiento y lo del compararse es que a veces no caemos. Pensamos que el agradecer es, pues eso, dar las gracias. Y entonces, vale, voy a agradecer. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Ah, ah, ah. ¡Ay, qué estoy. Estoy super agradecido esto! Estoy súper agradecido. yo diría que ella está más agradecida que yo. ¿Cómo lo hará? ¿Por qué estará tan agradecida? No sé, al final... Y, y empiezas a compararte. Si te das cuenta a compararte, es lo opuesto a estar agradecido. No nos damos cuenta, pero es así. Y vamos por ahí comparándonos todo el rato. Es más, a veces nos definimos a base de comparaciones error, defínete desde lo que. dé la gana, Desde lo que sientes que estás agradecido. Y a ver qué pasa. Yo hoy os propondría esto: más allá de lo del trabajo que vayamos a hacer, tal, que os paséis unos días después de esto, a ver cómo os define aquello por lo que estáis agradecidos. Por ejemplo. No sé, porque estás agradecida. Yo no entiendo el defin... ¿Cómo es define? Yo, yo, yo entiendo lo, yo lo... el definirme con lo que estoy agradecida. No entiendo esas dos cosas juntas. Yo vale, ¿cómo estoy... te defiende el compararte con alguien? ¿Cómo, perdón, ¿cómo te define el compararte con alguien? ¿Cómo me define? Es que ahora no nada. ¿Cómo me define? Definiendo con... todo eso por lo que estás agradecido. Pero lo que estás agradecido, ¿eh? Porque si estás en plan, porque tiene trabajo, aunque lo odio, pero. <risa> Entonces no cuenta. Mejor quítalo, porque ahí lo mismo te estás mintiendo. Solo las cosas de las que sabes que estás realmente agradecido. Y a ver qué se dibuja ahí. Un gran trabajo. Mola. Mola, se aprende mucho, ya solo con eso, de lo mismo. mucho, mucho, pero no pero porque ni se lo pasaba, no se lo creía, era yo. <risa> ¿Vale? Hasta que de repente me di cuenta con la ballena que aquello era. Un poco la ballena y luego con los otros animales que aquello era verdad y entonces me parecía una, calla, una canallada callármelo. Es como, no, ¿cómo me voy a callar esto? Es que, es que esto es así, lo cambia todo y sobre todo los animales, tío. Y compartimos con ellos un montón de. ¿no? Pero luego me he dado cuenta además, con gente que sí lo pasa mal cuando comparte o no. Que normalmente hay más de uno que tiene cosas que, que le cuesta, que tiene experiencias de este estilo y que le cuesta compartir. Y que cuando uno lo comparte, ayuda a los demás. No te estoy diciendo que no lo compartes, pero ya aprovecho, ya aprovecho y salto por ahí. Cuando lo vamos compartiendo, a ver, siempre te puedes encontrar con algún tipo que te diga, tía, está loca. Pero si tú sabes que no, o que lo mismo sí. ¿Vale? ¿Tanto, todavía no lo sabes. No te lo tomes a personal y ya está. ¿Sabes? ¿No es? Pero muchas veces ayuda al compartirlo. Porque hay más experiencias de estas de las que parece. Ahora mismo hay muchísimas. Bueno, muchas. Lo comparto. Bueno, puede que penséis que soy algo raro, pero bueno. Pues, no, no, bueno, de hecho yo lo compartí, no sé si te acuerdas. Estaba en el hospital, mi tía tenía cáncer y se estaba muriendo. Y justo llegué yo en el momento... No sé, 10 minutos antes de que se muriera del todo. Tenía la mano cogida y empecé a sentirme muy mal, muy mal, muy mal. Y salí de allí diciendo ay no sé qué le pasa, no sé qué le pasa, no sé qué le pasa. Y, y bueno, todo, no sé, a los 10 minutos mi tía se había muerto. Y lo que yo sentí, mi tía se le, le flojeaban las piernas el día anterior, se había caído de rodillas. Pues yo sentía que no tenía fuerza, que me caía de rodillas y como una cosa muy rara, que... Como, es que me da vergüenza decirlo, pero bueno, la sensación de... Porque todavía estoy, que no mismo... Eh, como si se me metiera en el cuerpo y, y, y, y, y, y yo lloraba desconsolada porque no me quería ir. Pero yo sabía que no era yo, porque yo... Yo había ido a ver a mi tía, pero, pero unas cosas... Y eso me estuvo pasando durante tres días, constantemente, y yo no sabía cómo, cómo parar eso. Entonces, eh, nunca me había pasado nada parecido... Eh, dos semanas más tarde, en un curso de Reiki, me volví a pasar y, y me da mucho miedo todas estas cosas... me volvió a pasar otra vez con tu tía? Sí, sí, y me pasó más. Entonces, claro, yo buscaba um, curanderos, videntes, medios... porque no sabía dónde buscar. No sabía, yo no sabía cómo parar eso. Tenía, tenía mucho miedo y todavía me pongo nerviosa cuando lo explico. Y, y entonces, al final, bueno, con toda la gente que representa que fui, bueno, fui a un sitio de pierna medio y ella, según me dijo, me hizo no sé qué historias en el aura para que no sé qué, que no me vieran que no sé qué, no sé cuánto, porque al final en su, en su centro ya no era mi tía, o sea, era como... Como, si pudiera, como que me dijeron que se me había abierto un canal de no sé qué y que entonces ya ahí todo el mundo venga. Y, y yo pues tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Entonces, esto de los Animales, pues es una pasada, me encanta. Pero tengo tal trauma, y aparte, pues, mmm, mis primas sus madres, su, dejaron de hablarme por un año porque me decían que había sido una. O sea, que, que, que yo era teatro, que, bueno, que había montado un teatro, sí, sí. y yo lo pasé tan mal, o sea, lo pasé tan mal, que, que todavía hacer? tengo un trauma. ¿Me un poquito? Sí, pues mira. Sí. yo cuando. A ver si te puedo ayudar. Cuando era adolescente, un amigo mío se suicidó. Y me pasó lo mismo que te pasaba a ti. O sea, yo le notaba su angustia, su dolor, que no que no era yo. Notaba que, que como que en cierta manera estaba pidiendo ayuda o como ella que no se quería ir. Y yo estaba desesperada también. Y como él, que tendría yo 18 años, ahora tengo 35 y en esa época, además Y le dije a mi madre, mi madre una cara, y mi abuela, mi abuela... Porque eso no tenía una enfermedad y que no nos es que no, no, pasado entonces le costó mucho pero no, ahora ya no eh, me pasaré, pasar ¿eh? pero yo tengo un trauma ahí yo no sé cómo. entonces este tema me encanta pero me da miedo a ponerme a, a relajarme a meditar o... tengo bueno primero pues a lo mejor es que todavía tienes que solucionarlo no lo sé sabes pero a lo mejor todavía tienes que solucionarlo que todavía esté pasando no eh, pero luego que si te pasa eso lo que tienes es que aprender a manejarlo tú aunque te lo manejen. O sea, si se te ha abierto ese canal, lo que tienes es que aprender a manejarlo tú. O sea, eso es un don. Pero yo siempre digo que todos los dones, antes de aprender a, a, a, a vivirlos como tal, son una cruz. <risa> pues por eso. Porque el susto, que encima lo quieres compartir y nadie lo entiende, en fin. Es, es tremendo. Y si cuando encuentras, pues mira, a alguien que le ha pasado lo mismo es como uno así en el, Océano. por Además, eso me yo que ¿Eh? no un en una iglesia. Yo era gótica. <risa> eso era <el> lo más feo <risa> <género> que Pero, ande vas tú, rollo, con las iglesias y hice caso de mi abuela. ¿Tu amigo también? Sí. Pues a lo mejor por eso se fue cuando fuiste a la iglesia. <risa> no, te mí. <risa> <¿Qué es? risa> no, uy, yo paso a así que me. <risa> se la cura, hoy ¿no? <risa> <risa> sí, sí, sí, que eso fue como... ¿Qué me está contando? Pues Venga, sí. sí, sí. Eh, todo, esto, todo esto son dones que tenemos. Dones, pero que tenemos todos. Lo único que, y además a uno se le dará mejor contactar con el plano de la gente que disfruta, a otro se le dará más, eh, mejor contactar con el tú a tú, de, oye, ¿cómo es tu camita? o, dime cómo estás hoy, ¿sabes? Hoy hay quien se le da mejor contactar más con la parte más, más del ser superior, que ahora se llaman acásicos, ¿sabes? Pero todo eso es telepatía. Y todo eso al final se va abriendo según vas trabajando con ese tipo, diferentes tipos de telepatía. Les digo, cuando empecemos a estudiar esto, de verdad, va a ser como lo del blanco de los esquimales, que tienen como 60 palabras, me parece, para lo que nosotros decimos blanco. Y ellos es que aquí no ven blanco, y aquí ven una multitud de colores, ¿no? Pues eh, pasará algo así con lo de la telepatía cuando empiece la cosa a, a tomarse en cuenta como, como está mandado, que está a punto. Eh, pero, pero que no se esté estudiando no significa que no se nos esté pasando. y Entonces nosotros nos tenemos que ocupar de lo que nos está pasando. Y si tú has tenido esa experiencia, eh, primero por, también por tranquilidad tuya, ¿sabes? De saber que está todo bien, tranquilidad para tu tía, que que también se merece el que, la, el que la ayuden, la muerte es un proceso puente, ¿vale? Es como el nacimiento. Con el nacimiento lo entendemos mejor, con la muerte preferimos no entenderlo. <risa> Pero eso es un proceso puente. Empieza al otro el nacimiento empieza al otro lado, termina aquí. Y la muerte es lo mismo, solo que en dirección contraria. O sea, empieza aquí, termina al otro lado. Pero es un solo proceso, lo que pasa es que es una atravesar la puerta. ¿No? Entonces, eh, puedes optar con olvidarte ya en cuanto alguien, eh, cuando la energía de alguien o el alma de alguien deja el cuerpo y decir, bueno, ya se fue. O puedes optar por tener en cuenta que aunque ha dejado el cuerpo, pues estará haciendo todo su tránsito hacia el otro lado. ¿Vale? Que igual que puedes optar por pensar que tu hijo no es tu hijo hasta que no ha salido, de lo no has parido ya, ¿sabes? O puedes optar por sentir que según ya se está gestando, incluso hay gente que ya lo nota, que lo nota antes porque se puede notar antes, que ya tienes una almita ahí que te está diciendo, pues, ¿cuándo? ¿No? <risa> puedes vivirlo desde todo el proceso o puedes optar por solo la parte de aquí y las dos cosas son válidas, ocurre que eh, lo que sí que tenemos que empezar, o sea, es como, vale, si te quieres lavar las manos con la otra parte del proceso, al fin y al cabo tú estás aquí, vale, pero cuidado. Tú, es tu decisión, ¿vale? Porque eso resulta que pasa. Y ahí quienes necesitan ayuda en todo el proceso. ¿Vale? La parte de aquí y la parte del otro lado también. Entonces, eh, sí, se me fue. <risa> <risa> entonces, <risa> <risa> entonces eh, minutos. ¿Eh? No, no, entonces, sí, esto sí, ya. Eh, Ayudar en el proceso. Sí, pero no era. Pero... Para un lado y para otro estamos hablando. Uh -huh. Sí, bueno, que aunque aunque no queramos eh, tomarlo en cuenta, tenemos que, ah, tenemos que saber, tenemos que tener en cuenta que esto es así, que existe el otro lado. Vamos a llamarlo de alguna manera, porque no sé, ¿sabes? pues Que existe algo más, abandonas el cuerpo, pero aquí la cosa fluye, sigue fluyendo. Y además ya nos lo han dicho en el cole, y nos hacían examen. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Vale? Eso está en el examen. En ¿Vale? Y ahora, de repente, ya me muero y desaparezco. ¿Cómo es eso? Si al final resulta que todo es energía, porque la materia es energía que ha perdido velocidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes? Una cosa que no quiero ni mirar. ¿Qué es lo que pasa después? Pero por lo menos que lo sepa, porque uno de los principales problemas energéticos de la Tierra ahora mismo es la cantidad de gente que ha muerto sin conciencia de que luego hay algo más. Y hay una la película que muchos habéis visto, la del sexto sentido, de hace ya un tiempo, está súper bien documentada. Esto yo no lo sabía por aquel entonces, ahora por mis experiencias con los animalitos, aprende mucho también de esto, eh, de cómo se mueve la energía y todos estos planos y tal. Eh, está muy bien documentada. ¿Qué pasa? Que si ya de normal, yo todas las mañanas me levanto y voy al trabajo, y si me preguntas, la verdad es que no me acuerdo ni de cómo he llegado, porque estaba, como decía mi, mi maestro de medicina oriental, gente anda cadáver, cuerpo aquí, mente hecho. <risa> <risa> no, pues yo voy cadáver por ahí, ¿sabes? Y como ya es el camino, es tanta rutina, tal, tal, tal, yo voy pensando en el fin de semana que he tenido, o en si voy a tener que hacer no sé qué, o en lo que tal, pero no estoy ahí presente en el corazón en ese momento, normalmente. Sino, fu me disparo con mi mente, me proyecto y no estoy ahí. Entonces llego y... No sé dónde estoy. Pues si eso lo hago con el cuerpo físico, imagínate cuando yo el cuerpo físico <ríe> no, me, no me ancla aquí. Mi conciencia se proyecta con los, los momentos que, que puede admitir y pasa de todo lo demás. A están los bares de los pueblos llenos de señores jugando al dominó sin cuerpo. La, la porque ya puestos a elegir pues, a jugar la partida y llegan a jugar la partida y se encuentran al abuelo que había muerto, o sea, abuelo, ¿qué haces aquí? ¿qué pasa hijo? bueno, venga, una partida ¿se lo plantean? no se lo plantean es un, un primer momento de, qué raro como muchas veces pero luego ya lo olvidas porque encima ya no tienes ni el cuerpo físico que te date a eso si te has convencido de que no hay nada más ahí te quedas entonces hace falta ese trabajo de recordar, porque solo, no es que les tengas que ir diciendo uno por uno abuelo que está partida lo mismo y ya se tiene que ir acabando, ¿sabes? No, solo con que tú tomes conciencia de eso, eso está en la energía, esta gente conecta con la parte telepática rápido y les va llegando esa información. Y muchos de ellos solo necesitan darse cuenta. No sé por qué me ha pasado con animalitos que a veces también les pasa. Están sedados, a veces no se enteran, muchas veces que sobre la marcha los cedan, ta, ta, ta, no se quedan, se quedan por allí esperando que les vengan a recoger. Oh. Por ejemplo, o vuelven a casa y los ve, voy a utilizar de alguna consulta que he tenido, ¿no? hasta la señora de la limpieza. <risa> ¡Es que no está el perro al final del pasillo! Y lo ve el hijo, y lo ve la madre, y lo ve la señora de la limpieza y todo el mundo ve al oh. perro. Con estas con el perro, y te das cuenta que es que, como normalmente se atragantaba, pero luego salía del paso, pues en ese momento se atragantó y no salió del paso, pero él no se dio cuenta. El cuerpo se quedó ahí y, y sigue. Porque estaba acostumbrado a eso. Y en el momento en el que le dices, no, si sí, es que resulta que... ¡Ah! ¡Ah! Vale. No hay drama, no hay nada. ¿no? Y ya toma conciencia de ello y pasa al otro lado. No da tanto miedo cuando se conoce. Nuestra mente es mucho más tenebrosa. Lo que hace con lo que desconocemos, normalmente es mucho peor lo que desconocemos es lo que hacemos con lo que desconocemos con lo que luego es en realidad yo te, te, te diría si has tenido la suerte que te ha pasado eso y ya sabes que hay algo más voy aprendiendo esta, para mí eh, precisamente a través de los animales esta trata es muy buen camino porque da mucho discernimiento más de que cualquier otra cosa que yo haya conocido puedo practicar con alguien porque es que sola <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Sí, bueno, luego. Eh, También se podría mirar antes si sí. hay algún problema o no. si sí. Cuando vayas a comunicar, puedes encontrarte con eso o, o qué. Y, incluso, y hasta protegerte. Si quieres, durante un tiempo hasta que tú siempre sientas en la Vamos, que hay que hay maneras. Pero yo creo que es, es eso para aprovecharlo. ¿Sabes? Porque vivir con miedo con eso, eso sí que no es vida. Pero bueno, cada uno sí claro que se puede practicar con alguien, pero luego el canal se va abriendo y lo tienes todo el rato abriendo, a, a, abierto o más abierto, ¿vale? Lo que no quiere decir que te van a, a venir un montón de muertos, no tiene por qué, y par, pero parte del aprendizaje sí es aprender a cerrar el canal a lo que tú quieras y cuando tú quieras, también. Es tan importante, tan importante aprender a abrir como aprender a cerrar luego, claro. ¿Alguien más? Dime. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches a todos y... pues <susurra> <Moncista: tose> pues <eso. risa> <tose> Gracias. ¿La apoyamos? ¿La Sí. ¿Sí? Venga. Pero apagamos esto, ¿vale? Sí. cómo se apaga? <risa>